El programa Más Autonomía, dependiente del Programa Nacional de Discapacidad, cumple un año brindando servicio de asistentes personales a aquellas personas con discapacidad física, mental o intelectual en situación de dependencia de los departamentos de Montevideo, Paysandú y Cerro Largo. Porque es muy bueno lo que se está brindando, que anteriormente no se brindaba. Y sobre todo hacia la discapacidad, que es una, una parte muy, muy primordial que antes no, no se pensaba ni siquiera en que, en que los discapacitados salieran a la luz. Me parece genial el programa. El programa tiene como propósito brindar apoyos puntuales para las personas en esta situación, considerando que impactará positivamente tanto a la persona que cuida como a quien se encuentra en situación de dependencia. Cuando uno ya no puede eh, trasladarse eh, bien, cuando tiene problemas de, de todo tipo, eh, está solo, necesita de, de ese tipo de acompañamiento. No suplir no la función de los padres, sino que los, sean un, por un rato que sean sustituidos para, para aliviar un poco esa tarea y para que el, que el asistido sea un poco más independiente. Las actividades que realizan los asistentes personales incluyen aquellas dentro del domicilio, como por ejemplo la higienización, Acompañamiento, alimentación, como aquella fuera del hogar de la persona, como por ejemplo consultas de salud y o actividades de esparcimiento en general. <risa> ir a pasear. Sin embargo, yo llamo, lo llamo a ustedes, digo, tal día tengo que ir a, a tal médico. Ese día está a la hora eh, correspondiente el, el acompañante. Entonces, eso para mí es fundamental. ¿eh? E, e, es una cosa impagable, ¿no? Eh, son esas pequeñas cosas que se van sumando, que a uno lo ayudan a vivir. Padezco de una enfermedad de Desde que Susana llegó a mi vida, todo cambió. Antes pasaba tomando mate y fumando en mi dormitorio. Ahora vamos a, la, a tomar mate en la plaza, me acompaña al médico, a la peluquería. Vamos en Ormos a la Virgen y volvemos para pasear un poco. Me recibí de maestra el 2 de diciembre de 1999, es esquizofrénica. Si me faltara, no sé qué sería un, un problemón, porque ella me han solucionado mucho el problema mío. Que yo, si no, no tengo quien me venga a dar la comida y un té de, de tarde ni de mañana ni nada. En cambio, ella me deja el termo y yo ya tengo con qué de tarde tomar algo. Igual que esos muchachos vinieron de Monterrey tan de eso, vinieron a pues, ser de todo, para venir a vernos. Eso no se paga con nada. Más autonomía ha logrado impactar en ambas poblaciones, aportando en calidad y eficiencia a la estructura de cuidados. Fundamentalmente la independencia. La independencia dentro de la dependencia, como digo yo. Porque... Y, y descansan mis padres mientras yo paseo, mientras me baño, mientras, me, mientras conversamos, miramos películas. Todo eso es fundamental. La verdad que el servicio es muy bueno. Yo no me puedo quejar porque la verdad que el servicio es buenísimo. Yo no tengo ninguna queja. Al contrario, agradecimiento porque por intermedio de ello puedo conseguir una cama ortopédica y una silla. La verdad que es agradecimiento son sensacionales, no los cambiaría jamás por nadie. Y, y le quiero agradecer al MIS por haberme elegido como testimonio y espero que esto le sirva a otras personas de, de, de, de mi sociedad. Me siento muy cómoda, son gente muy buena. La verdad es algo que vale la pena. ¿Qué más puedo decir? Me siento contento, me siento aliviado. Por más problemas que uno pueda tener cuando uno tiene un servicio de esa forma, se tiene que sentir agradecido. Conocer la realidad es lo que nos permite cambiarla. Avanzamos hacia un Uruguay sin barreras.